Bueno, les agradecería a todos que cierren su micrófono para que Martita pueda contestar de manera absolutamente libre todo esto. Soy su servidor David Peña. Yo represento a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y en mi país también atendemos estos temas y también nos ocupamos de las personas que viven con estos padecimientos. Me da muchísimo gusto cerrar este ciclo de entrevistas que inició hace dos semanas, me da muchísimo gusto cerrar con Martita porque en Latinoamérica es una referencia obligada por su trabajo, su dedicación, su empeño, por su pulcro esfuerzo a favor de las enfermedades de este tipo. Muchísimas gracias Martita por estar con nosotros el día de hoy. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, pues nada, feliz por esta invitación, eh, muchas gracias a Femex por esta iniciativa de entrevistar líderes latinoamericanos, es una iniciativa hermosa, entonces muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, hoy mismo es un día que coincidentemente representa mucho para los bogotanos, 483 años, cumple hoy Bogotá como una ciudad muy importante en Colombia. Centro neurálgico, capital de todos, es el entorno que todo mundo todo mundo busca a la hora que va a Colombia, porque si no vas a Bogotá, ya no conociste Colombia. Me da mucho gusto, <risas> muchísimo gusto, que los bogotanos hoy celebren casi 500 años 483, pero son muchos años ya. Eh, un espectacular desarrollo, espectacular, un poderosísimo entorno alrededor de Bogotá, patria de todos, eh, hogar de millones de personas, por supuesto, epicentro de la cultura, epicentro del de, de crecimiento económico. En fin, felicidades a todos los bogotanos y a toda Colombia por, por esta celebración. Martita, ¿cómo? Como en todos los casos, los uh, currículums de todos los líderes latinoamericanos son muy abundantes, muy, muy abundantes. Entonces te voy a pedir que seas tan amable de platicarnos quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello. Bueno, David, mi nombre pues ya todos saben, Marta Herrera. Eh, lidero dos fundaciones en Colombia de enfermedades huérfanas y respiratorias. Una es Fikiris, que es la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y otras enfermedades respiratorias, eh, donde apoyamos fibrosis quística, fibrosis idiopática pulmonar, alfa-1, eh, asma severa, EPOC y cáncer de pulmón. Y en FUNCOLET, que es la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, apoyamos en este momento 37 patologías de las cuales solamente siete tienen algún tipo de tecnología. Las otras patologías huérfanas ya tienen un diagnóstico, pero en este momento no tienen ningún tipo de tecnología. Pero lo que hacemos eh, con, con, con ellos es eh, enseñarle a las familias cómo navegar en el sistema de salud, eh, cómo superar ciertas barreras, cómo unirse con otras familias para que también se conozcan y sientan que no están solos en este mundo. Eh, yo llegué a este mundo de enfermedades huérfanas y respiratorias hace 19 años. Mi hijo ahorita, el 15 de septiembre, cumple 20 años de haber muerto, de haber partido de este mundo y dejarme el corazón y la vida rota. Eh, mi hijo era pues, un niño completamente sano, precioso, eh, un niño que, no, que nunca presentó nada, ni siquiera una gripa, y de un momento a otro pues empezó a complicar, a complicar, a complicar y estando allí hay una mujer maravillosa que amo profundamente que la doctora Heidi Mateus, genetista, estaba trabajando en la cardio infantil. Ella es la genetista de, de mi sobrina que tiene fibrosis quística, que es una hermosa mujer que adoro también eh, y ella se le hizo muy raro que el niño se deteriorara como tan rápido y le hizo unos exámenes. Cuando mi hijo muere, yo me entero de que estoy embarazada. Entonces fue una cosa súper loca, David, súper loca. O sea, el mundo se me había acabado y tenía que volver a renacer, tenía que hacer algo. Y fui de nuevo pues, a este sitio a preguntar que si sabían por qué había muerto mi hijo. Yo necesitaba saber cuál era la razón. Y allí me dijeron que él había muerto con fibrosis quística. Entonces fue un, un tema súper duro porque yo les decía a ellos, bueno, estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer? Y ellos eh, me decían, mira, nosotros te recomendamos que interrumpas el embarazo, eh, te operes y ya no tengas más hijos, eh, es la recomendación de nosotros. Y entonces yo me acuerdo que yo salí de allí y por un caminito, eh, antes de que el niño se deteriorara, se deteriorara tanto, en, en un momento en agosto, a finales de agosto, porque él entró a finales de agosto a la clínica, elevamos Cometa. Y entonces yo me paré en ese momento a mirar al cielo y, y, y como que recordar ese momento cuando estábamos elevando cometa y tomé la decisión de sí a la vida, o sea, yo no podía ver, o sea, se me muere un hijo, yo no podía matar otro. O sea, eso no, no podía estar en mi vida, en mi cabeza y decido empezar a buscar a otros papás que como yo también habían perdido sus hijos y, y entender cómo, cómo, qué herramientas tenían ellos para seguir viviendo a pesar de ese dolor tan infinito que, que me rompía el alma eh, y llegué a una fundación que se llama Vida por Amor a Ellos. Una fundación que apoya todo lo que tiene que ver con duelo, duelo por separación, secuestro, enfermedad terminal, en fin, y empiezo con ellos en todo este proceso es maravilloso eh, y, a, y empiezo a encontrar herramientas pa, para lograr eh, aprender a vivir sin mi hijo y también empiezo a buscar otras papás que tenían hijos con fibrosis quística y enfermedades respiratorias eh, para tomar decisiones sobre la vida. Y entonces ahí es donde nace inicialmente Fikiris, de esta historia de amor, de esta, de esta historia de dolor, porque fue un tema muy, muy complejo, eh, porque además de la muerte de mi hijo, eh, me separé de mi pareja, entonces las cosas fueron muy difíciles, fueron muchos duelos eh, en un momento, pero, pero pues nada, yo soy súper creyente y, y, y a pesar de que en ese momento, David, yo me peleé con Dios, me peleé completamente con Dios, o sea, yo le decía cómo puede ser posible que no sé qué, y yo peleaba y entonces en esa pelea también me sentía culpable de pelear con Dios. Y recuerdo que conocí un hombre espectacular, Fray Nelson Medina y él me decía tranquila Marta, la persona o, o el ser que más te entiende en esta vida es Dios, porque a él también le mataron un hijo. David, ese día caí de rodillas y yo decía qué egoísta soy, porque tú Dios en el cielo tuviste que vivir tu duelo solo. Y yo en la Tierra tengo muchas personas que me están apoyando y yo las estoy dejando solas. Y empezó mi, re, mi renacer, aprendí a tener vidas paralelas porque cuando a ti se te muere un hijo, tú tienes vidas paralelas, o sea, aprendes a vivir ese dolor, pero aprendes a, a también a que tienes que seguir. Aprendí que tenía que hablarle a ese bebé que venía en camino para que entendiera que yo no lloraba todos los días porque ese bebé viniera, sino porque mi corazón estaba roto y, y, y, y, y estaba muy mal. Entonces, eh, eso es más o menos, a grosso modo, eh, cómo de dónde eh, estoy, de, o sea, por qué llego a, a todos estos procesos de enfermedades huérfanas, David. David, tienes tu micrófono apagado. <risas> Perdón, es una historia extraordinariamente emotiva que, que se parece a otras de personas que como tú o como yo viven esta circunstancia, la de personitas que viven con una enfermedad poco frecuente, rara, poco prevalente. Es una historia absolutamente resiliente. Es una historia que no solo conmueve por lo que expresa desde el sentido más profundo de todo el comentario, sino también es muy importante por cómo da un ejemplo para seguir luchando aún después de la pérdida. Y eso es absolutamente remarcable. Martita, a continuación me voy a permitir hacerte una serie de preguntas que espero nos puedan ilustrar acerca de, de la Martita más esencial, más allá de esta que nos acabas de describir de manera tan emotiva. Eh, en verdad, conmueve a muchos que personas que perdieron a un ser querido, a un hijo, sigan en esto, porque muchos otros podrían pensar... Bueno, ya sucedió, yo me quiero olvidar de todo esto. Sin embargo, hay algunas muy poderosas almas que no se dan por vencidas nunca. Voy a permitirme empezar con las preguntas. que quiero hacerte, Martita? Martita, ¿tiene sentido luchar por algo que quizá nunca sea alcanzable pero qué es un justo reclamo social, ¿qué piensas? Claro que sí, David. Yo siempre eh, lo digo y, y se lo digo a toda nuestra gente, vale la pena, cada día vale la pena así tengamos que luchar, pelear contra el sistema de salud, eh, vale la pena generar un diagnóstico oportuno eh, vale la pena generar tamizaje neonatal y conocer de qué está enfermo mi hijo, así no haya un tratamiento, claro que vale la pena. Vale la pena todos los días renacer, vale la pena todos los días tener unas orejas grandes y una boca chiquita para poder escuchar y acompañar. Vale la pena tener la voz de los que no tienen voz, David, porque tanto tú, Florencia, cada uno de los líderes de ULAPA somos la voz de los que no tienen voz. Claro que vale la pena, claro que vale la pena tener que enfrentarnos contra el mundo y, y lograr cosas como hemos logrado en el movimiento latinoamericano en enfermedades huérfanas. O sea, todo lo, la mayoría de cosas que hemos logrado se ha logrado por el movimiento asociativo. Entonces, claro que sí, David, mientras haya vida y esperanza, mientras haya esperanza, hay ganas de vivir y de luchar, así sea contra, nadando contra la corriente, pero hasta los ríos han logrado cambiar su cauce. Entonces, yo sé, vale la pena completamente. Eso, de eso sí estoy convencida y, y la gente que trabaja conmigo también. Me encanta la respuesta porque la esperaba. No puedo esperar menos, <risa> no puedo esperar menos de alguien que ha sido tan apasionada, tan pulcra en su esfuerzo tan integradora de las mejores causas a favor de la misma que tenemos todos y que buscamos, que es dignidad, equidad, acceso, etcétera. Muchas gracias, Martita. No, gracias a ti. Muchas gracias. Martita, preciosa, ¿alguien en tu vida te ha hecho dudar de alguna persona a quien tú siempre habías considerado como una persona buena y noble? ¿Hay alguien que te haya metido un diablito para pensar que esa persona que tú conoces muy bien y que es noble y buena, no lo sea? David, yo, yo sí te digo que esto, este tema ha sido de, de amores y desamores. Eh, es, es muy triste cuando tú te encuentras... Eh, con que tú sientes que estás haciendo las cosas bien, pero otras personas piensan que tú te estás enriqueciendo con lo que estás haciendo. Eso es supremamente fuerte. Eh, en el pasado, cuando llevábamos con la Fundación más o menos como dos años y medio, eh, un laboratorio eh, nos, nos, hizo, nos hizo jugadas muy feas. Eh, porque nosotros no quisimos eh, acceder a varias cosas de ellos y le dijeron a muchas familias que ellos nos daban dinero y que nosotros cogíamos el dinero y que nos quedábamos con el dinero. Fue muy duro, David, supremamente duro, porque un grupo de papás eh, de, de fibrosis quística se vinieron en contra de nosotros, nos insultaban, crearon otra fundación eh, que se iba a en rastre todo el tiempo y aún todavía eh, pasa esto. Y, y yo dije, no más, no más, yo tengo una hija que tengo que sacar adelante, pues entonces miraré qué hago, eh, miraré otra forma de, de, de hacerlo, pero me retiro. No, no, quiero, no quiero esto, no quiero esto para mí, no quiero eso para mi hija. Eh, me enfermé de la tristeza, de la rabia, del miedo porque me, me decían que me iban, que me iban a, tuve, tuve amenazas, eh, que me iban a demandar, que la policía, que la fiscalía, que un montón de cosas que claro, como yo estaba empezando hasta ahora en este proceso de, de, de, de ser líder de organizaciones, pues yo estaba muy asustada, o sea, yo soy hija única entre seis varones eh, protegida por mi familia amada por mi papá completamente soy su niña porque soy su niña eh, yo estaba muy asustada entonces yo decía no por Dios o sea mi papá qué va a pensar mis hermanos y él jamás entendieron y no han entendido todavía este tema de, la, de, de ser líder de haber cambiado mi vida pasada a lo que soy ahora y mi sobrina me dijo tía Prométeme que mientras yo viva, tú vas a estar defendiéndome. Yo, eh, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tu respuesta. Yo te considero dentro del grupo de ULAPA una, sino quizá la mujer con una sensibilidad muy especial. Muy especial. Eres Eres muy dúctil al hablar, eres muy cariñosa en tus comentarios, eres muy eres muy creativa con lo que haces, con lo que dices, eres incapaz de emitir una palabra que ofenda. Algún día me dijiste, David, acá en Colombia yo prefiero hablar al oído y, y así me han venido resultando las cosas, David prefiero ser suavecita. Eso lo he ido confirmando al paso de los meses, porque el primer día que tuve oportunidad de escucharte y de intercambiar algún diálogo contigo, me percaté que, que eres, eres el arquetipo de lo femenino, no solo en tu actuar, sino en toda la condición que priva en tu circunstancia personal. Y eso me llamó poderosamente la atención. Eres una líder pausada, organizada, lógica, estructurada y tranquila. No porque no pueda ser impetuosa, sino porque el ánimo más esencial que tú tienes es el de la tranquilidad para atender con toda precisión lo que venga. Y eso es muy importante. ¿Cuál dirías? Tú, Martita, ¿qué es el motivador más grande del ser humano? ¿El que emana del pensamiento o el que proviene de sus emociones? Para mí el amor, David. O sea, si, si nosotros logramos levantarnos con una dosis de amor para hacer las cosas diferentes, todo sale, todo sale, o sea, todo tiene que fluir, eh, Mira, David, yo le doy gracias a Dios, a la Virgencita Santa, porque yo tengo un equipo de mujeres y varones en, en, la funda, en las dos fundaciones que son maravillosos, o sea, que están llenos de amor, rellenitos de amor, porque eh, lidiar con muchas personas que a veces te insultan, que a veces eh, no, no, no, no, como que no consideran lo que tú has hecho... Y yo siempre les digo, no esperemos el agradecimiento de nadie. Nosotros trabajamos para Dios y Dios se encargará siempre de cada uno de, no, de los nuestros. Entonces trabajemos con convicción y casi siempre les digo, esto no es un trabajo, esto es una vocación. Es una vocación que todos ustedes han decidido acompañarme a liderar. Confío ciegamente en mi equipo, David. Tengo un equipo maravilloso maravilloso Yo no tengo que estar encima de ellas o de ellos llamándolos, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Pilas con esto? No, porque es que ellas y ellas y ellos aman a los pacientes, aman lo que hacen. Y cada día, David, yo le pido a Dios que nos dé más amor, más sabiduría y más recursos para yo no perder mi gente, porque mi gente es muy buena, David, muy buena pero muy buena en todas las regiones del país. Entonces, sí, si tú tienes amor en tu vida, si tú tienes amor por lo que haces, puedes tener esa leona que te ayuda a defender a tus cachorros, como lo hacemos cada uno de nosotros, como lo hago todo el tiempo en el Congreso, como lo hago todo el tiempo con los tomadores de decisiones, como lo hago todo el tiempo con, con, con los donantes. Todas somos leonas, que defendemos nuestros cachorros con toda la elegancia, con todo el ímpetu, con todo lo que tú dices <ríe> y sé por qué lo dices, eh, de, de poder hablar al oído al tomador de decisiones, de llevarle las soluciones, porque yo siempre le digo a, la, a nuestra gente, nosotros somos fundaciones de soluciones, no de problemas. O sea, ya los pacientes tienen suficiente con los problemas y tenemos que trabajar para generarles entornos diferentes, desde el marco normativo, desde el marco científico, desde el marco académico, todo lo tenemos que hacer muy bien para crear un colchón que le permita a las familias al menos relajarse un poco en lo que tiene que ver con su tema de salud. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, ¡que viva el amor! Estupendo, estupendo. Me gustó mucho y quiero hacer dos comentarios a la sazón. Uno, del tamaño del líder es el tamaño del equipo. Eso coincide mucho con lo que tú tienes a tu alrededor. Eso como número uno. Y como número dos, hablando del amor, ¿tú estarías de acuerdo en que la mejor declaración de amor solo requiere de una profunda y anhelante mirada que espera respuesta? Sí. Sí. Tú tienes... David, yo creo que al principio, cuando yo quería abandonar el barco, porque me sentía amenazada, me sentía angustiada, me sentía insultada, me sentía de todo. Y vuelvo y te lo digo, al ser tan creyente, yo decía, pues si hablaron de Jesús, si lo escupieron, si lo golpearon, pues cómo no van a hablar de esta simple mortal? Entonces decidí desde ese día que me iba a comprar un tarro de aceite de oliva y todos los días me lo iba a aplicar para que todo me resbalara. Entonces, ese es el lema de todo. Orejas grandes, boca chiquita y mucho aceite de oliva para que todo resbale. Y con una, cuando, cuando tú ves ahora, así sea a través de estas pantallas, eh, David, cuando, o cuando tú escuchas a una persona que te está hablando al otro lado del teléfono, la estás mirando, la estás mirando y la estás sintiendo porque hemos aprendido a leerla entre líneas, a escuchar y a escuchar toda su historia, pero también a entender cuál es el problema. ¿Ves? Es, es un tema supremamente importante para todos, para todos. Y quiero saludar acá ahorita, David, si me lo permites, quiero saludar a mis amiguitas Guadalupe Camboy, que es la líder de fibrosis quística en México, una ella es la presidenta de la Federación Latinoamericana para Fibrosis Quística, que la amo con todo mi corazón, la conozco hace mucho tiempo, Gonzalo, superdivino divino, bueno, a Cata, a Claudia, a Diana, a todas mis dianas, a Diva, bueno, a Caterina, Laura, bueno, si se me queda alguna por saludar, mi Lady, que también es una cosa hermosa. Muchas gracias, David, de verdad, gracias por, por dejarme permitir toda esta energía acá. Muchas gracias a ti, qué bueno que quien cercana a ti de manera nuclear está presente porque ya te conocen, pero siempre es grato escuchar a quien conoces hablar de lo que es esencial para su alma, para su vida, para su corazón. Acabas de decir que algunas personas te llevaron con sus comentarios y acciones hasta las lágrimas y hasta la necesidad de sobreponerte y seguir adelante, no darte por vencida hacer resiliencia y buscar que el camino más importante siempre sea el que tú puedas abarcar para que trascienda lo mejor. El Gabo García Márquez, tu paisano, que por cierto es casi casi mitad mexicano y mitad colombiano, es colombiano pero es mitad mexicano, estuvo acá mucho tiempo, mucho tiempo, decía, ninguna persona merece tus lágrimas y quien las merece nunca te va a hacer llorar. Me hiciste recordar este comentario de García Márquez por algunos de los segmentos de, este, de esta entrevista en donde has mencionado dolor hasta las lágrimas. ¿Crees tú que quien te quiere nunca te va a hacer llorar? Pues ahí sí te digo que yo lloro todo el tiempo. <risa> lloro porque estoy feliz, lloro porque estoy triste, lloro porque tengo rabia. Eh, pero esas lágrimas en ese momento, David, sí era lo que lo que escribe Gabriel García Márquez en ese momento, porque eran lágrimas que estaban rompiendo mi corazón. ¿Ves? Es, eso fue un, un, un tema supremamente complejo porque sentir, es la primera vez en la vida que yo me sentía tan desilusionada, pero tan desilusionada eh, de, de algo, de alguien, de algo que yo, yo amaba, eh, eso fue muy difícil, supremamente difícil, o sea, sentí el matoneo como tenía que ser, y sentí y entendí, David, que pelear con la industria es un enemigo complejo, es un enemigo complejo, o sea, la industria puede ser tu mejor amigo, pero también se puede convertir en tu peor enemigo, sí. y en eso, de ahí aprendí, y yo le digo a mi gente también, cuando nosotros hacemos un proyecto a inicio de año, tengamos o no tengamos recursos, ese proyecto se hace. Se hace o se hace. ¿Cómo? No sé, pero de todos lados salen los recursos. Eh, acá también está mi, mi contadora de, de las fundaciones y ella lo sabe. Ella sabe, de algún lado las piedras se mueven y aparecen, aparecen las cosas. Entonces, también les he enseñado eso. O sea, independiente que tengamos o no tengamos una donación, lo vamos a hacer. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. Entonces, eh, hay lágrimas de lágrimas, David. Sí. Hay lágrimas y, be y besos de besos, David, también. Porque sí. mira que algo, algo, David, que a mí me pasó con la muerte de mi hijo fue algo muy complejo y era, yo trabajaba todo el tiempo. Y yo no tenía tiempo para mi hijo. O sea, un niño que ya tenía su bachillerato pago, yo sabía que se iba a de intercambio, yo tenía todo en mi cabeza. Y, y nada, él lo único que quería era simplemente comerse un helado con mamá en el parque, estar con ella. Cuando él murió, me daba mucha angustia acercarme a su, a, a su ataúd. Un sentimiento de culpa, David, que no te imaginas. Y cuando... Ya se lo iban a llevar, me acerqué y pedí que le quería dar un beso. Ese beso de la muerte, David, es... Uf. Lo he querido comparar con un hielo, con cosas heladas, pero esto es muy diferente. Esto es supremamente diferente. Entonces, son lágrimas de lágrimas y besos de besos. Tal cual, David. Cierto. Cierto. Ese beso es el beso más, el beso helado más caliente que pueda sentir uno en la vida. Yo voy a hacer aquí un pequeñísimo comentario personal. Um, cuando mi hija estaba muy grave, no había ningún medicamento en el mundo que pudiera salvarle la vida. Me dijo, quiero pedirte un deseo, papá. Estaba muy, muy débil. Tenía 700 plaquetas en el cuerpo wow. y no había nada que pudiéramos hacer porque no había ningún medicamento. Y, eh, me dijo, bueno me acerqué, le di un beso, me, me, me dolió tanto verla así que me desvanecí, eh, caí, caí hincado, pero con un dolor terrible. Y solo segundos después me dijo Pali, papi te quiero pedir un, un deseo. Y yo le dije... Pídeme lo que quieras, lo que quieras lo voy a hacer posible. Ella acababa de irse a tres meses atrás, precisamente porque veíamos que estaba perdiendo la vida. Me pidió ir a Disneylandia y la mandé con su hermanito y órale, váyanse, llévatela, que se divierta, le dije a su mamá. Y entonces cuando me dijo, quiero pedirte un deseo, supuse tontamente que mi hija me iba a decir, quiero volver a Disneylandia. Y lo supuse tontamente porque estaba muy débil. Le dije, pídeme lo que quieras y lo voy a hacer posible. Y ahí nació el proyecto Pid un Deseo y luego la federación. Me dijo, mi deseo es que salves la vida de mi hermanito y la mía. Y me lo acabas de prometer, así que lo vas a hacer posible. Son momentos increíbles. Ese día sentí cómo entraban a mi torrente sanguíneo mil millones de millones de de unidades de penicilina que me pusieron a trabajar desde hace 25 años hasta el día de hoy entiendo perfectamente lo que tiene que ver con la pasión no conozco afortunadamente la pérdida de un hijo pero sí la espero puedo que entender. no lo conozcas jamás, David. espero que no espero que no en algún punto de las charlas que he escuchado de ti me parece que eh, eh, eres periodista, ¿es correcto? Sí, señor. Ok. El periodismo colombiano, desde su nacimiento, siglo, en, en 1700 y pico, eh, ha tenido mucha relación con lo político, con los políticos, con los movimientos que tienen que ver con todo ese universo. Pero recientemente, en Colombia y en muchas otras partes del mundo, el periodismo ha empezado a abrir espacios a los ciudadanos. Esos que buscan ser escuchados. Me, me tomé esta pregunta para hacértela porque hace rato dijiste, nosotros somos la voz de quien no es escuchado. El periodismo en Colombia, igual que en otras partes del mundo, ha tenido por necesidad, más que por gusto, que abrir los espacios a personas que quieren ser escuchadas. Hoy, el periodismo de la manera tradicional ha tenido un dramático giro a las redes sociales y quien no se ha movido a las redes sociales está condenado a morir. El ejemplo más silvestre sería, en algún momento Nokia era el número uno en telefonía celular, en algún momento Kodak era el número uno en fotografía, en algún momento etcétera, y ya no lo son. Se murieron porque uh -huh. se durmieron en sus laureles. El periodismo colombiano, y esta pregunta es para la periodista, el periodismo colombiano... <risa> Se mueve de manera grata hacia el espacio que abre a los ciudadanos? Sí, David. Mira, yo te digo que nosotros tenemos muy buenos aliados en los periodistas. Eh, Ahí hay, hay, incluso ellos se han convertido eh, como ellos tienen más efectividad que una tutela aquí en Colombia. Mm -hmm. Entonces, la CPS, los aseguradores, le tienen mucho miedo a los escándalos. Y, y mi gente también sabe que cuando nosotros nos vamos a escándalo es escándalo no de un día. Un mes, un mes por todos lados, redes, medios de comunicación, eh, por todos lados. Entonces, para nosotros los medios de comunicación son excelentes aliados, excelentes aliados, eh, nos ayudan muchísimo. Adicional, David, de lo que yo te contaba, mi equipo de mujeres en el área jurídica, porque son tres jurídicas y un chico, eh, estas mujeres son súper poderosas, o sea, la, las mujeres maravillas, o sea, son además de ser súper inteligentes, eh, cordiales, eh, amorosas, son pilas, o sea, tenemos una de nuestras chicas, que ella se llama Lady ella es enfermera jefe, es abogada, es especialista en derecho médico y ahorita está haciendo su maestría en, en, en todo lo que tiene que ver con, con, con el tema de ética, en bioética. Y desde ahí cada una, desde sus saberes, han convertido este tema jurídico en un tema totalmente diferente que es como si ellas estuvieran hablándole al juez. O sea, con sus escritos han aprendido a hablarle al juez sin estar frente al juez. Y de la misma forma esos escritos me ayudan a mí para los medios de comunicación. Y las familias les gusta, o sea, las familias nos graban los videos, las familias nos mandan las fotos y los periodistas, tal vez por, por mi tema de ser periodista, yo sé que al periodista le gusta que tú le escribas la nota, se la hagas, se la organices y se la mandes completica solamente para publicar. ¿Ves? Entonces, para nosotros se ha sido un aliado muy importante en los medios de comunicación, en todas las regiones, David. Grande, chicos, todos, son muy importantes para nosotros. Me, me da mucho gusto escuchar eso porque acá en México también ha habido una especie de catarata o aluvión de respuesta positiva de parte de los periodistas. Siempre buscamos que quien refiere nuestros esfuerzos lo haga de manera absolutamente transparente y sin ningún control editorial por parte de nadie, simplemente la percepción que tienen de la realidad que se vive y de los encuentros que nosotros provocamos para que las cosas sucedan. Nosotros también somos afortunados en que algunos periodistas muy bien intencionados y buenos amigos nos hacen el favor de poner en el ambiente de la opinión pública muchas de las Oportunidades que exigimos, muchas de las necesidades que reclamamos, y en muchos casos ha habido una respuesta que es concluyente a favor de, de lo que solicitábamos. Me da mucho gusto, Martita, tu respuesta. Hay una pleya de mujeres muy importantes en Colombia, muy importantes en la ciencia, en las artes, en los espectáculos. En la cultura. Yo encontré algunas que los colombianos señalan como muy importantes. Voy a permitir, permitirme hacer la referencia de ellas porque en todos los casos encontré información acerca de su denodada lucha a favor de la justicia social y de los derechos de las mujeres. Encontré a Policarpa Salabarrieta, a María Cano, a Soledad Acosta de San Per, a Esmeralda Arboleda Cadavid y a Emilia Pardo Humaña. ¿Son referentes estas mujeres que yo encontré de ejercicios que en Colombia han marcado un ejemplo contundente, Martita? Sí, claro que sí, David. Son, son mujeres que, que cambiaron parte de nuestra historia y aún tenemos que, que ver que incluso esta mañana yo escuchaba a nuestra vicepresidenta canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez, que decía, somos muchas mujeres las que hemos logrado eh, generar cambios en nuestro país, pero todavía hay un matoneo fuerte a las mujeres en nuestro país. Todavía no tenemos esa oportunidad de demostrar de todo lo que se hace. Me encanta la Salabarrieta, me encanta, me identifico en muchas cosas con ella, muchísimo. Me encanta su historia, su esencia. Y me encanta cada una de las mujeres con las que yo trabajo, gabriel Hasta, creo que hasta finales del año pasado empezamos a, a, a integrar hombres en nuestro equipo. Porque de resto somos solo mujeres. A mucha gente le da pereza que no, las mujeres, ¿qué problemas o problemáticas entre ellas? No. Mis chicas son mujeres profesionales, maravillosas, llenas de amor, inteligentes, guerreras. Las chicas nuestras son súper poderosas en cada, en cada región, en cada cosa que hacen, David, o sea son maravillosas, yo las amo infinitamente y me siento muy pero muy orgullosa de trabajar con ellas, para ellas y del lado de ellas es, es maravilloso las mujeres somos maravillosas David Sí, eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo eh, tú, tú adelantaste una eh, tú adelantaste en tu respuesta una pregunta que sería y que tenía que ver con, con cuál te identificas, ya me dijiste y entiendo que evidentemente las otras guardan una proporción mayúscula en los ejercicios históricos a favor de las mejores causas y cosas en tu país. Muchas gracias, Martita. Muchas gracias por todos los comentarios. Felicidades a tu grupo de mujeres. Yo he comentado en algunas partes de entrevistas que hace mucho tiempo yo era fan de las mujeres, admirador de las mujeres. Ahora soy... Una persona que no podría entender el mundo sin la participación más importante de, que, de, de las mujeres, que son los seres humanos que marcan una columna increíblemente poderosa al tiempo, que da para todo, que cubre todo, que soporta todo, que anhelantemente busca lo mejor para sus familiares. Las mujeres son excepcionales. Y eso lo apunto de manera absolutamente enérgica, son lo mejor de lo mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace algunos años, cuando yo era jovencillo, estaba en la universidad, el primer libro que leí de García Márquez, eh, el, el que le han leído todos, Cien años de soledad, me, me llamó poderosamente la atención. Luego, luego leí El coronel no tiene quien escriba, Luego leí Crónica de una muerte anunciada, en fin, y, y empecé a entender lo que llamaban, los que saben, el realismo mágico. Y me acuerdo que un día que le hicieron una entrevista a Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez era muy, muy amigo de un comunicador, un periodista muy importante en México, Jacobo Sabludowsky, eran muy amigos, tanto que Jacobo Sabludowsky lo acompañó a recibir su premio Nobel, eh, Jacobo fue con su esposa y, y el Gabo con la suya y recibieron allá el premio Nobel. Lo recibió Gabriel García Márquez. Y me acuerdo que dijo algo Gabriel García Márquez acerca de México. No solo mi Colombia eh, experimenta este escenario del realismo mágico. Ustedes también. Y luego, por supuesto, yo pensé, como muchos mexicanos, bueno, Colombia, Chile, Chile. Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, todos. El Gabo, el Gabo de ustedes regaló al mundo consideraciones extraordinarias que nos pusieron a pensar, consideraciones extraordinarias que nos divirtieron, que nos angustiaron, que nos hicieron anhelantes, que nos participaron de la invitación a conocer esos lugares de los que hablaba. Ustedes son, en el tema de Gabo García Márquez, muy afortunados porque uno conoce Colombia sin ir a Colombia, solo tiene que leer a Gabriel García Márquez. Es un escritor extraordinario. Esta no era una pregunta, solo era un comentario que me parece, no podía yo suspender en mi alocución, porque es muy importante ese hombre <risa> para ustedes y para nosotros. Martita Preciosa, a continuación, las que yo les llamo las preguntas jugosas. Que son más divertidas, que son menos complicadas, que son ciertamente de las que en alguna ocasión te preguntan tus amigos en el café o, en, o, o los tintos, les dicen ustedes, ¿no? Los tintos, sí. o a la hora que están haciendo una charla después de haber comido? Si tú me permites, voy a iniciar. ¿Cuál es la forma favorita que tienes de pasar el rato? Mi forma favorita de pasar el rato es con mis hijos. ¿Qué haces con ellos? Con Mariana, hablar, hablar muchísimo. Mariana tiene 17 años, es una niña divina, que hoy me arregló divino, me maquilló, me maquilló, todo, <risa> todo, mi hija preciosa. Sí. Eh, Marianita tiene 17 años, eh, estudia ingeniería química, está en cuarto semestre de ingeniería química. Eh, es es solo amor. Mariana es una niña muy inteligente, cordial, habladora, eh, y está muy en, el, en la línea social eh, nuestra. Eh, es una niña que está becada, David, entonces eso me ha permitido continuar en, en el movimiento social porque te, tu, tenía que tomar decisiones eh, y era... O ya hice lo que tenía que hacer, tengo que ir a buscar trabajo para poder sacar a mi hija adelante con su universidad y ella sabiamente un día me dijo, mamá no puedes abandonar tus sueños, yo voy a conseguir la beca. Y se ganó la beca David, entonces yo pago una parte, ella paga otra, eh, la beca le paga otra, hace parte de una fundación que ayuda a otros chicos a estudiar acá en Colombia, eh, le ha dado muy duro la virtualidad supremamente difícil la virtualidad para ella eh, pero es maravillosa y, y, su, y su media naranja pues es Santiago Santiago es la locura Santiago es un niño súper inteligente, un niño charlador eh, un niño que te debate todo, absolutamente todo, entonces tú no le puedes decir no pero ¿por qué no? ¿por qué no? no eso no es respuesta mamá, dime el ¿por qué no? Eh, entonces todo el tiempo te está como uah, eh, es súper cariñoso, todo el tiempo me, nos dice, te amo hermanita, te amo papá, te amo mamá, es muy negociador, entonces eh, son mis dos hijos únicos, David, porque Mariana 17 y Santiago 6, pues cada uno es único en su tema, pero, pero ellos dos son, son almas gemelas, David, David eh, Mariana y Santiago... Y Santiago me pregunta mucho por su hermanito y le pregunta a Mariana si ella conoció a su hermanito. Eh, son maravillosos, David. Tengo, la vida también me regaló un esposo espectacular, un hombre que me ama muchísimo, que me cuida, que cuida a los chicos, que es muy responsable. Eh, que nunca me dijo, tienes que dejar eso, deja de hablar por teléfono, o déjanos, no, nada. O sea, él... Ni él es celoso, ni yo soy celosa, él me deja vivir, yo lo dejo vivir. Todo con el respeto y la responsabilidad, David. Yo, no, yo siempre le digo a, a, a mi gente, yo no, tengo, yo no tengo dinero, pero tengo unos amigos, David, que, y unos contactos que, que, que María del Pilar, eh, nuestra subdirectora de Fikiris, dice, no, eso solo lo tiene Marta Herrera. Eh, entonces, la, la vida me, me ha enseñado a, a otras cosas diferentes, a, a, a volver a lo esencial. Este tema de la virtualidad también nos ha conectado demasiado con la familia, aunque pues yo trabajo, yo me encierro acá en este cuartico desde las seis y media y me pueden dar las diez de la noche acá, pero sé dónde están mis hijos, sé cómo están. Eh, y son mi vida, o sea, mi tiempo libre, el, el que me queda, son mis hijos, es escucharlos reír, es escucharlos gritar, es escucharlos por ahí, eh, jugar, eh, son, son mi vida, eh, mi tiempo libre es mi hermanita menor, eh, Mariluz, que la amo con todo mi corazón, es mi niña consentida, eh, por la cual pues, le pido a Dios todos los días, mi tiempo libre es hacer el Rosario todas las noches con, mi, con las chicas del Rosario que son líderes de organizaciones con las cuales hacemos el Rosario todas las noches, a las 7 de la noche. Mi tiempo libre es, es vivir, David, es vivir lo que más pueda, es enseñarle a toda mi gente que si el día de mañana yo tengo que irme, tengo que... me pasa algo cada una de ellas y ellos puedan sacar adelante eh, el legado, que no lo dejen morir. Es una respuesta extraordinariamente amorosa, cálida. Tú tienes un nido precioso. En sí, donde, yo tengo un nido muy lindo. En donde vive una, una ave que extiende sus alas extraordinariamente y se dirige hacia los nuevos horizontes y hablo de Mariana. Y luego tienes un patito, de esos patos que le tiran a las escopetas. Esos, pero completamente. Pero completamente. <risas> Ese patito le tira a las escopetas. Me da mucho gusto. Yo he tenido el gusto de conocer a tus niños a través de imágenes y se ven encantadores. Los niños, los niños son un reflejo muy claro de sus padres y estos se ven encantadores. Martita, ¿Cuál es tu peor manía? Trabajar tanto, David. Soy demasiado trabajórica. Ok. Y sí Trabajar es muy... tanto, o sea, eh, hay cosas que, que son sagradas en mi vida, David. Uno es la educación de mis hijos, o sea, yo siempre les digo a ellos y también se lo agradezco a mi papá muchísimo porque todos somos profesionales y, y mi papá dice, no, hay que mirar, voy a mirar qué herencia les dejo. Y nos dice cosas así. Entonces yo le digo, papá, tú ya me diste la mejor herencia, que es mi estudio. Es mi estudio, es algo que jamás me podrán quitar de acá. O sea, todo me lo podrán quitar menos lo que yo tengo acá. Eh, entonces hay cosas sagradas como eso, el estudio de mis hijos, eh, el salario de, de mi gente con la que trabajamos en la fundación. Eso es supremamente sagrado. Entonces por eso debo trabajar, trabajar con mucha inteligencia y no perder el tiempo, o sea, no, no me gusta perder el tiempo porque si, o sea, si pierdo el tiempo no, no, no, no puedo suplir económicamente lo que es mi familia y, la, y, y nuestras chicas y chicos de la fundación, o sea, eso, mi tiempo, o sea, yo siempre digo mi tiempo es oro. Me encanta eh, hablar con los pacientes, a veces no me queda el tiempo, pero me encanta hablar con las familias, saludarlas, les mando WhatsApp, estoy pendiente. Eh, pero mi manía es eso: trabajar como mucho. Estupendo. Martita, ¿cuál consideras tú que es el mejor invento de todos los tiempos? Uy, la lavadora, la licuadora, la nevera. <risa> Okay. No, bien. yo no podría sin esos tres, ¿no? ¿Y sabes qué otra cosa? El air fryer. ¡Guau! Wow. Es una maravilla meter todo ahí, que todo se cocine. Eh, esos son los mejores inventos para mí, pues sin demeritar el tema de la conectividad que es tan importante, eh, pero que también nos ha alejado mucho a los chicos, los ha alejado del deporte, de otras cosas, eh, pero para mí esos son los mejores inventos. Claro, creo. Martita. ¿Qué comerías sin cansarte nunca? Uy, a mí me encanta el salmón. Salmón. Y me preparo un salmón, David, mira, yo cocino delicioso y me encanta cocinar bonito, servir el plato bonito, bien servidito, muy gourmet, pero no me gusta lavar la losa. Que es <risas> lavar los tiestos, eso no, no, no. Entonces mi hija dice: Mami, gracias por el almuerzo, pero no ensucies tanto, porque ella es la que me ayuda a, a organizar la losa. Entonces, el salmón, me encanta, me encanta el salmón. Ok, preciosa. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de vacaciones? Mis mejores recuerdos de vacaciones, eh. Son tantos, pero uno, uno en especial es en el que, en el que pudimos viajar eh, por invitación de una tía de mi esposo a Aruba. Entonces eso fue maravilloso, o sea, viajar con mi esposo, el niño, la niña, fue una, un tema espectacular porque, David, yo, yo viajo mucho, viajaba muchísimo y siempre viajaba sola, entonces como que a mí me daba mucha pereza, no, vamos al mall, vamos a... no, no, porque yo sentía como que me faltaba mi gente. Tú más que nadie sabes cómo son esos viajes, viaja hoy, entra a los dos congresos y devuélvete a los tres días, entonces tienes muy poco tiempo para, para nada y, y descansado todo el tiempo, en cambio estas eran unas super vacaciones, también recuerdo vacaciones bellísimas con mis hermanos, donde estamos con todos mis hermanos, con toda mi familia, eso me hace mucha falta, ¿sabes? David, Volver a abrazar a mis hermanos, volver a vernos. Eh, porque nos cuidamos demasiado, porque todos tenemos enfermedades y debemos cuidarnos. Claro, por supuesto. Martita, esta pregunta ya me la contestaste, pero puntualízala, ¿cuál es tu peor temor? Mi peor temor es volver a perder un hijo. Eso me raya la vida, me la raya completamente, o sea, cada vez que yo veo noticias o, o cada vez que parte alguno de nuestros chicos o no, las personas de la fundación, eso a mí me raya la vida, o sea, porque pienso en esos papás que deben estar desgarrados de dolor. Uy, no, no, no, eso eso me genera mucho, es mucho miedo. Cierto. ¿Cuál es la palabra que mejor te definiría? Hayden por eso vez? mi correo es así. Kaiden, kaiden. Intuición, coraje y compromiso. Eso es. Los Kaiden eran los, los pioneros que abrían la selva para que los conquistadores entraran. Los okay. Kaiden abrimos caminos. Okay. ¿Ves? Por eso mi, mi correo electrónico es kaiden.yahoo.es, pues es mi personal. Me encanta. Acá, si me permites comentarte, acá en México, el, uno de los lemas que nosotros manejamos en la federación y en Pido en Deseo es pasión, entrega y determinación, y si no, ni te metas. Pasión, entrega y <risa> tal determinación. Cual, tal cual. Eso creo que así debe ser siempre. Eh, esta pregunta que viene a continuación, sí se la he hecho a todos. Todas las demás preguntas siempre han sido diferentes, pero esta se la he hecho a todos. ¿Cuál es tu caricatura favorita históricamente mafalda mafalda tampoco me gusta la sopa <risa> mafalda bueno, eh, mafalda me encanta es tan irreverente sí. tiene ese humorcito negro esa sutileza para echarte la madre y que no te des cuenta entonces me encanta me encanta nosotros tenemos acá en méxico una comunidad importante de españoles o, o gente que proviene de familias españolas. Y tenemos muchos Manolitos en México, pero muchos, pero muchos, que son exactamente como pintan a Manolito. Así son los abarroteros mexicanos, los hoteleros mexicanos que son españoles. Así son, exactamente como Manolito. Kino los dibujó y los expresó perfectamente en sus, eh, en sus gráficas animadas. Me, me, me parece uh -huh. estupendo. Estando a ocho minutos de cumplir el, el periodo de esta entrevista. Quiero primero agradecer la bonomía, generosidad, amabilidad, la fuerza contundente y, y también cálida en cada una de tus respuestas. Quiero agradecer la sencillez que hace más robusto mi reconocimiento por ti. Quiero agradecer tu generosidad. Quiero agradecer el comentario. Me estoy preparando, David, para la entrevista. Eso es elogioso porque le das al entrevistador importancia que a veces no merece, pero, pero tú, eres, tú eres así, eres arquetipo de esta delicadeza forma de conducirte ante los demás. Y te lo agradezco enormemente. Agradezco Andes. tu participación. Cerrar este ciclo de entrevistas fue muy oportuno eh, que fueras tú, fue muy oportuno que fuera hoy aniversario de bogotá fue muy oportuno en muchos sentidos como dije en algún momento el rutilante comienzo de esta serie de entrevistas termina con un rutilante con una rutilante conclusión muchas gracias martita muchas gracias por todo pero antes de que contestes cualquier cosa seguramente hubo algo que no te pregunté y que estás ansiosa por extender como información a quien nos está escuchando y nos está viendo por favor. David, el mensaje final yo creo que es para todos, porque sé que esto después lo vas a subir, es vivir. Tenemos que vivir a pesar de las, de las dificultades, tenemos todos los días que levantarnos, limpiar nuestras rodillas y seguir adelante. Tenemos que ser como el ave fénix. Tenemos que vivir por nosotros y para otros. Mi papá dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que seguir teniendo fe en los otros, así no rompan el corazón mil veces, tenemos que seguir teniendo fe en los otros. Tenemos que seguir trabajando en equipo, tenemos que seguir trabajando en conjuntos, tenemos que seguir amando a nuestras familias, tenemos que seguir adelante. Desde, desde este movimiento, David, que Zulapa es ULAPA, yo digo mi ULAPA, mi ULAPA es una maravilla, porque, porque somos líderes que, que, que, no, que no queremos figurar, sino que queremos hacer cambios, entonces es un tema maravilloso. Quiero decirte, David, muchas gracias, muchas gracias por cruzarte en mi camino, en mi vida, me encanta escucharte, me encanta tu tirada de piedra. Eso me encanta, me encanta lo, lo que eres y cómo eres. Quiero darte gracias infinitas, gracias a cada uno de las personas que hoy están aquí conectadas, porque además de, de mi equipo, de mis niñas, está mi amada hija, que le agradezco por este peinado mi maquillaje y porque la amo con locura. Ella es... Mi alma, no mi alma gemela, porque somos súper diferentes, pero es mi vida, es mi pedacito de alma. Eh, gracias a Liliana Calderón, mi amiguita del Rosario, gracias a mi amiga Liliana Grajales de la Universidad. Lili, gracias, gracias porque tú has sido una maestra de vida para mí, lo sabes. Mi Gilberto Divino del Salvador, que es tan bello conmigo. Henry Guido, que es un amor de hombre que he conocido en esta última época. A cada uno, o a sea, Laura Verón, de, a todos, David. Todos, todos en mi vida han logrado eh, impactar. Cada vez que me siento triste porque mi salud ha estado deteriorándose, eh, pienso en cada uno, en cada uno que me siembra, en cada uno que me manda un mensaje, eh, eh, en cada uno leo, leo muchas cosas que me envían eh, cada una de las personas que amo con todo mi corazón entonces David, gracias, gracias llenémonos de amor sigamos viviendo, sigamos protegiendo a otros, no esperemos jamás un agradecimiento hagamos las cosas y ya pero hagámoslas bien, con todo el amor con toda la esperanza seamos Kaiden en la vida intuición, coraje y compromiso Seguro, eso me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Y yo te quiero agradecer muchísimo que tu tiempo, que como lo comentaste es muy valioso, es oro, eh, de tu tiempo nos hayas regalado esta hora que nos ha permitido confirmar lo que ya entendíamos de Martita, conocer algunas otras cosas, entender cómo su vocación... Ha sido construida de manera sólida a favor de las mejores causas. Eso es maravilloso. Yo quiero confesarte que a la hora que eh, entendí que tenía la oportunidad de entrevistarte, me quedé pensando, ella es el arquetipo de la delicadeza. Y a mí me marcan como el arquetipo. De, de, de la intolerancia, de, de, de, de lo temperamental, etc. Y no porque tú no seas temperamental, y no porque no tengas esta condición enérgica. Eh, vaya, eh, yo soy un tipo mal hablado, etc. Y hoy por la mañana le decía a Miselita, voy a tratar de ser absolutamente, absolutamente <risa> amable con la entrevista, porque Martita solo es tierna y delicada y... No me costó trabajo porque tú abres espacio que invita a una reflexión dúctil, delicada, amable, una preciosa eh, condición que yo te celebro. Eh, por último, Martita, yo estoy muy agradecido a todos los que hicieron posible esta serie de entrevistas, a todos los que estuvieron detrás de esta serie de entrevistas, porque acá de este lado mi esposa es la que integra las entrevistas que luego ya conformadas correctamente podemos ver en la red. Tú hoy, por ejemplo, tuviste el apoyo de tu preciosa, de tu preciosa hija, que eh, a la sazón, si, si no termina por concluir esta carrera tan aparatosa por el comentario de, de, de la licenciatura que cursa, puede poner una superestética por Dios santo. Si a ti te dejó así, puedes dejar a todas no. preciosas. Yo, por supuesto que esto es broma, pero lo más importante de todo es reconocer en ti y en las otras siete personas que hicieron posible esta serie de entrevistas, los generosos que fueron los espacios siempre, los respetuosos que fueron siempre de los dos lados, la comunicación fue bidireccional, siempre muy respetuosa. Eh, eh, entrevistar a damas es absolutamente absolutamente genial son son muy son muy sensibles entrevistar a los caballeros es una experiencia diferente te agradezco mucho tu espacio el día de hoy agradezco mucho que hayas estado no solo tan atenta sino tan preciosamente tan preciosamente puesta a disposición de quienes te están viendo y escuchando muchas gracias Martita te pido por favor que junto con los otros seis participantes uh, adicionalmente a ti mañana en el momento que me puedan entrevistar me hagan las preguntas que quieran que yo las voy a contestar muchas gracias marta herrera muchas gracias david te mando un abrazo gigante de acá ya acaba de llegar nuestro pablo divino eh, gracias, gracias infinitas por todo, un abrazo de verdad, muchas gracias David, te quiero mucho con el permiso de tu esposita saludos también para tu amada esposa y gracias, gracias infinitas y vamos adelante con nuestra bella Ulapa. sin duda, como termino muchos de los comentarios que hago a través del whatsapp, hago lo mismo ahora mismo y sobre todo porque la imagen que tú me Tú me presentas, es una muy, muy hermosa. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. <risa>